Cuando me veo en sus ojos, siempre llenos de esperanza, que me devuelven la imagen y me brindan esperanza. Existe una voz que siempre me acompaña, nunca me deja solo en el mar o la montaña, se vuelve loca por cuidar que yo esté bien, lo juro nunca la dejaré, ella me acompaña, ella me tiende sus manos para tenerme, y me tiene tan seguro en esas manos, que me siento dichoso y dueño de mí, es un gran amor ¿no? entre humanos. Cuando me veo en sus ojos, siempre llenos de esperanza, que me devuelven la imagen y me brindan esperanza. Nunca existen tempestades que me inunden Nunca la nieve cae hasta cortar el camino Y el viento se tranquiliza y deja el huracán Dejando que se conduzca a nuestro destino He imaginado una isla para ella y para mí Para que los dos vivamos libres el amor Para que el placer nos inunde los cuerpos para que solo exista paz y mucho candor Cuando me veo en sus ojos siempre llenos de esperanza Que me devuelven la imagen y me brinda esperanza